Conforme a las promesas de Dios, que serían benditas todas las familias de la tierra, Isaías dice, te llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, he lo pensado y también lo haré, cumpliéndose esta promesa al llegar a nuestro México, el gran mensaje de la redención. Este hay un mensaje de lejanas tierras, un mensaje de paz y de amor, es el Evangelio de mi Jesucristo, es el gran mensaje de la redención. también Wait up. Gracias. Jamás más de regresar. de mejora tu para entregarte Contemplo y me quedo asombrado Al gran mar le pusiste un término De la cual nunca puede pasar A tu mirada, la tierra, tierra toca los montes, humean y se estremecen A tu presencia la lengua del hombre Transforma como tú le ordenas. Los cielos cuentan tu gloria, la expansión, la obra de tus manos, la tierra misma tú la extendí. hay otro que iguale sus obras. A tu mirada la tierra tiembla, tocan los montes, humean y se estremecen. A tu presencia la lengua del hombre se transforma como tú le ordenas. ¡Dedicarlo! Los vientos contrarios y mi barca aquí de la mar. Para mí de que no es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Aquel infinito, un encuentro tendremos con él Si esta noche sería bonito, si se tarda lo mismo me da Mi defensa será su palabra, la batalla yo voy a ganar Si a correr de los años que muero, ya me más Será muy bonito, Dios te resucitará cuidado helando y orando con todo temor Vivir, lo de Dios es llamado mensajero de nuestro Señor Levanto siempre la palabra a tu lado Thank hey, you. Hey, hey. siempre en el cielo, en presencia del cordero fiel, que... de Dios eres llamado, mensajero de nuestro Señor, llevando siempre la palabra a tu lado. Yeah. <laughs> Señor Jesús, escudriña mi palabra, pues ella habla de mí, también. ¡Gracias! y la vida porque de tal manera Dios amó a este mundo viniendo a la tierra para hacer la redención que a los suyos vino pero no le recibieron a los que le reciben ellos son hijos de Dios la grande noticia la dio un que del cielo, a unos pastorcillos que cuidaban del ganado, he aquí y de nueva de gran gozo a todo el pueblo, pues a Salvador es Cristo el Señor, porque de tal manera Dios amó a este mundo, viniendo a la tierra para hacer la redención, el lo suyo vivo pero no. que les predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Porque de tal manera Dios amó a este mundo, viniendo a la tierra para hacer la redención. Era a lo suyo vino, pero no le recibieron, a los que le reciben hechos son hijos de Dios.